Vamos a resolver este juego dinámico que está representado en pantalla. Vemos que en primer lugar el jugador 1 ha de elegir entre A y B. A continuación, si el jugador 1 ha elegido hacer A, el jugador número 2 elegirá entre X e Y. Y finalmente, si el jugador 2 ha elegido X, el jugador número 1 elegirá entre C y D. Vamos a resolverlo por inducción hacia atrás, que es la forma habitual de resolución de los juegos dinámicos. En primer lugar veremos qué es lo que ocurre en el último subjuego, que es donde el jugador número uno elige entre C y D. Se encuentra ahí con que si sigue C, va a obtener un pago de 2, mientras que si hace D, tendrá un pago de 3. Por consiguiente, lo mejor que puede hacer es hacer D y obtener ese pago de 3. Damos un pasito hacia atrás para ver qué es lo que haría el jugador 2 sabiendo que el jugador 1 en ese último subjuego haría D. De tal forma que el jugador 2 sabe que si hace X, a continuación el jugador 1 hará D. Y por consiguiente el pago que el jugador 2 obtendrá será de 2, mientras que si hace Y obtendría un pago de 3. Por consiguiente, la mejor estrategia que puede seguir el jugador 2 es hacer Y y obtener ese pago de 3. Dando un paso más hacia atrás, vemos que el jugador número 1 ha de elegir entre A y B. Sabemos que si hace A, a continuación el jugador 2 hará Y. Por consiguiente, el pago que obtendrá el jugador 1 es 2. Mientras que si en ese primer nudo el jugador 1 sigue el camino de la B, obtendrá un pago de 1, tan solo de 1. Por consiguiente, lo mejor que puede hacer el jugador 1 es hacer A. A continuación sabe que el jugador 2 hará Y y por tanto el pago que percibirá el jugador 1 es de 2 mayor que 1. Bien, el desarrollo previsible de este juego es lo que acabo de comentar, que el jugador 1 hará A y a continuación el jugador 2 hará Y. ¿Qué resultado será el que obtendrán ambos jugadores? Pues son los que tenemos ahí, 2 y 3 respectivamente. Y finalmente, ¿cuál es el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos de este juego? Por la combinación de estrategias A, D, Y. En primer lugar, el, tenemos lo que hará el jugador número 1, que hará A si está en el primer nudo y D en el segundo nudo mientras que el jugador 2, que es lo que tenemos en verde, haría Y. Recordemos que un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos nos informará de lo que ocurriría en cada uno de los subjuegos. Así, la estrategia del jugador 1, a AD, nos informa de lo que haría en el primer nudo, que haría A, y también de lo que haría en el segundo nudo, en el que pudiera tener que decidir, en cuyo caso haría D, frente a la alternativa C. Nosotros sabemos, por el desarrollo previsible del juego, que no vamos a llegar a ese último nudo. Sin embargo, un equilibrio de Nash, perfecto en su juego nos informa de todo lo que podría ocurrir.